El jueves 9 de diciembre recibimos al Equipo Nacional de Gimnasia Danesa, un grupo de gimnastas que viaja durante un año alrededor del mundo compartiendo talleres y exhibiciones de gimnasia. En esta ocasión, brindaron un taller para estudiantes de ICEF, en donde intercambiamos actividades diversas. Juegos de entrada en calor, ejercicios de preparación física, coreografías colectivas y experimentación de técnicas gimnásticas en aparatos que el equipo nos prestó estudiantes y docentes, experimentamos diferentes movimientos, técnicas y acrobacias gimnásticas, aprendimos e intercambiamos conocimientos.